I you. Have a good day. you. Have day. Have day. I ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ama trancar una chata! ¡Algo! ¡Tira, Vamos a hacer un día, vamos a chocar aquí. Ok, ¿oda?